Bienvenido Leo, mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a este tu espacio de Bio Oráculo, la guía para tu alma. Me da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí conmigo para recibir tu guía, para ver cómo está tu energía, qué es lo que viene en el mes de agosto. También te traigo un mensaje del oráculo del Arcángel Miguel y del libro de Vivir en Riqueza. La verdad es que traemos... Y venimos con todo, con toda esta energía para darte los mejores mensajes, para que los puedas sentir y que tu alma pueda absorber y tomar lo que más resuene. Te recuerdo que esta es una tirada general. Probablemente algunas cosas no resuenen. Yo te invito a que lo escuches y aquello que no resuene simplemente déjalo pasar. Vamos a... En lo que yo estoy eh, revolviendo tus cartitas, te invito a que me regales un like, que te suscribas, que formes parte de esta maravillosa comunidad de amor, de luz, que me regales un like y sobre todo que nos dejes tus comentarios aquí abajo. Es muy importante para nosotros saber de tu proceso, si te ha resonado, si te ha gustado, si no te ha gustado también. Bueno... Te invito a que nos pongamos en disposición. Vamos a darle las gracias a nuestros ángeles y arcángeles que ya se encuentran aquí presentes con mucho amor, con mucha alegría para transmitirte este maravilloso mensaje. Principalmente a Dios, y a esa energía divina que es quien te va a transmitir este mensaje. Ya en modo receptivo, abriendo nuestro corazón, nuestra mente para recibir esta maravillosa guía, te voy a poner, ¿te parece maravilloso Leo de este lado? Para que te puedas seguir observando y podamos poner tus cartitas. Vamos a hacer espacio y bueno, vamos a ver cómo está tu energía. ¿Qué es lo que viene? ¿Ok? Bueno. Perfecto. Okay, espero ahí las puedas observar bien. No te preocupes. Ahorita yo te digo cómo, cómo está este mensaje. Creo que ahí las puedes observar bien. Creo que sí. A ver, vamos a meterle un poquito más de luz. Espero que ahí las puedas ver bien. Mira, fíjate. El, el oráculo te dice que estás eh, eh, tratando de agradar a, a personas a situaciones y no te estás dando esa pausa para escuchar a tu alma. Si bien te sabes eh, lo que eres, lo que tienes, que eres un ser maravilloso, pero te dicen que tengas un poco de humildad, déjate guiar. Comprende que eh, no todo lo sabes, que a esta vida venimos a aprender, a remembrar, a renacer, a reencontrarnos. Libérate de la hipocresía, deja de ponerte máscaras para agradar a ciertas personas, para encajar en la familia, con los amigos, en el trabajo. Libérate de todo eso. Es momento de que encuentres quién eres realmente Leo, a qué, qué has venido a esta vida. Tú tienes una misión y un propósito. Y créeme que no es darle gusto a los demás, es escuchar a tu alma, es hacer lo que, lo que te haga vibrar, lo que te haga sentir esa alegría y esa, esa magia en tu interior. Cuando eh, tratas de agradar a los demás, eh, no tienes esta humildad y como que alardeas mucho de lo que eres o de lo que estás haciendo, ah, luego te llega esa sensación de culpa y de, y de pecado y nuevamente te vuelves a poner el pie el oráculo te dice que la culpa y el pecado es solo una ilusión que vive en tu mente que la sociedad incluso nos ha inculcado por muchísimo tiempo, pero así como en su momento aceptamos esa idea de eh, existencia de culpa y pecado, es momento de que también la liberes y que remembres que eres un ser inocente, que las situaciones en las cuales has actuado de diferente forma es por la falta de sabiduría, de experiencia, pero conforme has estado más empapado con, con esta energía, puedes remembrar que no hay culpa, que todo es un proceso. Y hoy cada vez vas teniendo más conciencia de tu proceso, con más amor, con más entrega vas avanzando. Eh, al, al, al hacer esto, al remembrar que eres un ser inocente, libre, puro y que tu luz brilla, sales eh, de la jaula, dejas de depender de personas y de situaciones, eh, fíjate, ahorita ahorita se me vino mucho, si estás en este proceso de, de duda, de, de salir de, de alguna situación laboral, de casa, de, de pareja, y no te atreves a dar ese paso, por tratar de agradar a las demás personas, a... Uh, creas esta culpa, este pecado, y solito te metes en una jaula. Es momento de que te liberes de todas esas ilusiones, que recuerdes que tú solito has entrado ahí, pero es momento de salir, de escuchar a tu alma, de, de vibrar fuerte. Es esa, es esa voz en tu interior que te dará esa guía. Te dice el oráculo que la vida es un juego, que vienes a disfrutarla. todo, todo esta, Todas estas cartas que te dicen que te liberes de la hipocresía, de la falsedad, de tus pensamientos limitantes, es porque te estás tomando la vida muy en serio, te estás preocupando por diferentes puntos, por el trabajo, por si no hay, por la economía, por la salud. Es momento de que deliberes y ligeres esa carga, que recuerdes que la vida es, es un juego, que vienes a disfrutarla y a, a vivirla plenamente. No hay manera de que, de que algo malo suceda cuando estás en conexión con el universo. La siguiente carta es eso, mantén esa comunicación con el universo, con Dios o como tú le quieras llamar. No es necesario ir a algún lugar, simplemente escucha en tu interior esa voz, esa guía, platica con Él. También si tienes algún altar, algún lugar en tu casa en donde puedas meditar y sentirte, está perfecto. El, el, la idea es que disfrutes, que disfrutes este tiempo y esta conexión con esta energía divina para que puedas sentir su amor, su calor y que en cada paso que estás dando cada vez te permitas escuchar más a tu alma. Vamos a preguntarle al oráculo cuál es el siguiente paso para el mes de agosto. Te está diciendo que vas a experimentar este proceso de liberarte de la falsedad, de la hipocresía, eh, que no sientas culpa ni pecado, que salgas de esta jaula en la cual te has metido, que, que la vida es para disfrutar y que mantengas esta comunicación. Y vamos a ver cuál es el siguiente paso. El oráculo, fíjate, wow, te dice, escucha la voz de tu alma. El universo nos habla constantemente uh, a través de algún mensaje, una frase. Quizás cuando abres el celular y encuentras alguna página con alguna frase, es el universo el que te quiere decir eso. Alguna canción, la llamada de algún ser querido, son mensajes, solo basta que te permitas escucharlos. Te pido y te pide el oráculo que estés atento, atenta. A todos estos mensajes que se van a manifestar en este mes, va a ser mucha energía la cual se va a mover. Simplemente estar alerta no significa que algo vaya a pasar. Simplemente alerta a la vida. Abrir, um, como, como decía, activa tus antenitas para que puedas es recibir todos estos mensajes. También te dicen que respetes tu proceso, que no te autoexijas, que también respetes el de los demás. Cuando tú te das tu espacio, tu tiempo y aceptas que todos vamos sanando y remembrando a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, también te estás respetando a ti mismo y no te forzas, no te autoexiges y simplemente disfrutas del proceso. ¿Ok? Este, este es el mensaje de, del oráculo de Bioneurosabiduría y te voy a dar el mensaje del oráculo del arcángel Miguel, quien te brindará protección. A ver, ahí sí lo puedes observar, te lo presento. Ok, y, okay perfecto. Él te va a decir en qué tienes que trabajar este mes, en qué te vas a observar. Ah, sin juzgarte... Trabajar en él con mucho amor. ¿En qué punto vas a, a alimentar esa energía? ¿Ok? Entonces. Perfecto. Puedes respirar profundo, cerrar tus ojitos, pensar en aquello que te está inquietando. Y el arcángel te va a responder con muchísimo amor. ¿Ok? Fíjate, te dice, Leo, que este mes tú vas a observarte. Fíjate, te dice, rezar ayudará a esta situación. Orar, mantener esa comunicación con el universo. Nuevamente, al igual que la, la carta que te salió en el oráculo de altar, aquí está. Fíjate, son, son similares. Ambas te están pidiendo una comunicación. El acercarte, el platicar, no necesitas repetir algún alguna este, algún rezo, simplemente darte esa oportunidad de, de orar, de platicar. La oración es esa plática, es esa comunicación con la energía divina. Fíjate, esta carta te dice, el Arcángel Miguel te recuerda que orar mejora cualquier situación, mientras las preocupaciones hacen lo contrario. Orar ayuda a. Te ayuda, perdón, a permitirte que Dios y los ángeles te den esa ayuda y ese amor en tu libre albedrío. Solo interceden si tú les das permiso. Aun cuando tus oraciones pueden ser respondidas en una manera diferente a la esperada, descansa seguro de que estás siendo escuchado y guiado divinamente. Eh, busca. Eh, un momento en donde puedas poner alguna velita, algún lugar para que te puedas sentir a gusto, medita, platica con el universo, mantén esa conexión con los ángeles, con el universo, mantente alerta a todos sus mensajes porque te van a llegar, ten fe, existen razones para tener ese esa fe y esa certeza del amor de Dios, ábrete a las posibilidades y soluciones que la vida están mostrándote. Hoy te dejo con este maravilloso mensaje y por último te voy a dar eh, tu número del mensaje escanalizado del libro de Vivir en Riqueza y tu número... Fíjate, ve ve, ve la diosidencia, ve la maravilla, la sincronicidad del universo, cómo está hablándote. Tu número es el 123 y te dice, háblame. Hoy Dios, Leo, quiero que sepas que cuando te sientas solo y tu corazón está turbado, habla con Dios. Deja que la presencia de mi amor venga a ti, te envuelva y te traiga paz. Todos los mensajes van dirigidos a tener esta conexión. Permítete sentirlo y déjate guiar. Agradezco que hayas compartido este momento conmigo. Eh, deseo también que estos mensajes le hayan dado paz a tu alma. Te invito a que te suscribas, que actives esa campanita, que nos regales un like para que este mensaje pueda llegar a más personas, eh, que nos dejes tus comentarios te abrazo con el alma y de verdad que tengas un bendecido día. Nos amo.